Bien, vamos a retomar a partir del video anterior en el que hallamos los programas o en los que, que escribimos programas para resolver los problemas de hallar perímetro y área de un cuadrado y de un rectángulo y vamos ahora a abordar el mismo, la misma situación pero aplicada a un triángulo cuyos lados son iguales. Como, como en este caso los lados son iguales, vamos a, nos va a alcanzar con pedir solamente el valor de uno de los lados, porque queda se deduce de que, entonces, vamos por hecho de que los tres lados son iguales. En este caso vamos a usar entonces una sola variable, que es lo que tenemos que almacenar. Le, vamos a, le podemos dejar lado uno, o le vamos a poner lado solamente, por favor, ingresa el valor de un lado del triángulo equilátero. Así el usuario sabe que le estoy pidiendo justamente que ingrese ese valor. Y además le estoy advirtiendo de que voy a trabajar únicamente con triángulos equiláteros. Bueno, tenemos que encontrar el perímetro. En, el caso, en este caso, el perímetro del triángulo equilátero es lado por 3, porque piden lo mismo. Entonces... Dentro de la función str lo que creo que convertirá convertir a texto es la siguiente operación. Lado por 3. Fíjense que acá la variable la definí como variable lado. ¿sí? Si acá estoy hablando de lado, acá sigo hablando de lado. Si en cambio acá la llamo por ejemplo lado 1, acá tengo que poner lado 1. y así sucesivamente. El perímetro entonces va a ser igual a el siguiente texto. El perímetro del triángulo, voy a, voy a poner la palabra equilátero, para que quede bien claro, estamos hablando solamente de equiláteros, es lado por 3, va a ser la operación y va a mostrar el número correspondiente. Para hallar el área, es la base por la altura, Dividido 2. En este caso vamos a solicitarle al usuario que nos ingrese la altura. Eh, entonces voy a pedir también otro dato que es altura. Y va a ser igual que lo que le pido para el lado, es decir, puedo copiar y pegar. Solamente voy a cambiar el texto interno. Por favor, ingresa el valor de la altura. del triángulo equilátero. Y el área del triángulo, vamos a cambiar el texto acá, equilátero, es, y la función, o el cálculo que debo hacer para resolver o para hallar la superficie de un triángulo, como les dije hoy, es base, que está guardado en la variable al lado en este caso por altura, que está guardado en la variable altura en este caso, dividido 2. Entonces, puedo poner lado por altura dividido, que es la barra 2. Si yo quiero darle un poco más de lógica o de, o de orden al código para que quede más consistente, a esta variable que hoy la llamé lado, en vez de llamarla lado, la puedo llamar base. En todo caso debería cambiar, acá donde puse lado, poner base. Y acá donde pongo lado, poner base. ¿Sí? Eh, lo puedo hacer, no ningún problema. Recuerden que los nombres de las variables los definen ustedes. Yo también a esta variable, en vez de llamarla base, la podría llamar, no sé, eh, continente, por ejemplo. Pero no tiene mucho sentido estar trabajando con una variable llamada continente, cuando dentro voy a meter un valor numérico. Entonces por eso lo lógico es que se llame o lado o base, ahora le voy a dejar base porque me parece que queda más, más claro eh, a la vista. Eh, vamos a ejecutar el, el código, a ver qué pasa. Le voy a decir que el lado del triángulo mide 2, por lo tanto el perímetro va a ser 6. Y me pide ahora la altura, la altura le voy a decir que es, tiene una altura de 1, bueno, de en realidad la altura está como, está como definida, pero bueno, vamos a suponer que la altura es 1. ¿eh? En realidad, si hay profesores de matemática viéndolo al video, eh, podrían hacer otro tipo de observaciones respecto de cuánto puede ser la altura real de un, de cuánto es la altura real de un triángulo equilátero cuya base es 2. Vamos a poner que es 1,2. Eh, vamos a ponerlo en 1 para que nos sea más fácil el cálculo mental. Si la base mide 2 y la altura del triángulo supongamos que mide 1, la, la, la superficie va a ser 2 por 1, que sería 2, dividido 2, entonces va a ser 1. Vamos a ver si nos da ese resultado. El de 6 y 1. Le doy a aceptar. Y me dice el perímetro del triángulo, el triángulo equilátero es 6. Y el área del triángulo equilátero es 1. Eh, obviamente que este código se puede modificar y se puede hacer per más perfectible. Dado que si el triángulo es equilátero, eh, ni siquiera hace falta que, que el usuario ingrese la altura, sino que yo puedo ya calcular la altura pero por supuesto no en, un, en determinados años de la escuela secundaria, sino por ahí en otros, en otros años, cuando hayan visto otro tipo de, de contenidos de la geometría. ¿sí? Por lo pronto, lo que vamos a hacer es dejarlo así para que el usuario sea el que ingrese esos valores. Muy bien, hasta acá este video. En el próximo vamos a trabajar con, con, el, con un programa que resuelva... Que haya estos valores, pero aplicados a una circunferencia. Nos vemos en el próximo video.